Híjole, esto está más difícil de lo que pensé que iba a ser. Escuché a estos güeyes diciendo que Halloween no ha acabado para mí. Vamos a empezar el podcast. <risa> Hola Muniz, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo me veo hoy? Como pueden ver, hoy me veo un poquito diferente, nada más me maquillé un poquito diferente de lo normal, pero pues creo que me está gustando mucho este look No, pues chicos, ustedes saben que aquí en Corea estamos viviendo el futuro, aquí ya es lunes 2 de noviembre, que significa que es día de muertos Y pues para celebrar este día aquí en Corea decidí salir así como una catrina Me puse hasta esto que me lo compré Con el mismo color eh, Me maquillé Hoy vamos a salir porque vamos a ir a ver a Liv y a Clau Hoy me invitaron a ser parte de su podcast Cosas desde Corea Entonces vamos a ir a verlas Y las voy a asustar con este look Este Voy a estar en el podcast todo el tiempo Así, haciendo el live Vamos a andar caminando por Seúl A ver cómo reaccionan los coreanos Porque los coreanos... Ya pasó Halloween, ya es noviembre, ya no tenemos Halloween, este no sé si conozcan, creo que muchos conocen este, este día de muertos por la película Coco, pero pues hay que ver cómo reaccionan todos. Me gustó mucho el maquillaje. Eh, y pues sí, lo estoy haciendo porque ustedes me retaron en Instagram cuando subí una foto de Halloween. Me dijeron que querían verme caminar por Corea así a ver cómo reaccionan la gente. Así que, vámonos. Una cosa antes de empezar, les quiero decir que como estamos en una pandemia, tengo que ponerme mi máscara todo el tiempo afuera. Así que, pues, creo que solo van a poder ver esta parte, pero aún así. Pero sí, vamos a poder quitarnos las mascarillas después en el podcast y en el café. Cuando vayamos a ir a comer con Liv y Clau. Así que, vámonos. Estoy muy emocionado para ver... Sus reacciones salí de mi cuarto a decirles a mis padres que ya me iba a salir. Este, y literal, mi mamá se me quedó viéndome así. Que este, pues aquí estoy saliendo y no me están viendo raro porque no hay mucha gente, gracias a Dios. Pero sí, mi mamá me vio así, que qué ¿qué está pasando en tu cara. Y le digo, voy a salir así. Este, voy a ir a ver a a Clau. Y mamá viene y dice, este, mejor ponte una unas gafas o algo a ella le dio más pena que a mí pero ay ese señor ya me está viendo súper raro se me está viendo así entiendo señor entiendo este ay van a ver más Niños allá afuera Como que me da más pena estar con niños Porque ellos sí se beben así se me quedan viendo así Me siento mejor con la cámara Porque entonces la gente sabe que algo está pasando Y que, y que estoy haciendo un video, ¿no? Y por eso todo esto Vi el video que Libby y Clau hicieron este, En sus canales El año pasado saliendo así como Katrina en Seúl Y por lo menos ellas se estuvieron juntas Para hacer esto estoy sola Aquí aquí está bien porque no hay tanta gente Pero ya cuando nos subimos al, al, al metro, a la estación Ahí sí que me van a ver raro Ya hay muchísima gente aquí Y me da tanta pena que pongo mi cara así abajo Sí me están viendo súper raro Así es que aquí, por aquí hay muchas como abuelitas Sí se me quedan viendo así de que y no puedo subir la cara Híjole, esto está más difícil de lo que pensé que iba a ser Y aún sigo enfrente de mi casa Me está quedando Me está viendo esta abuelita Este señor se me quedó viéndome Esta mujer otra vez Todos están así que Porque no me pueden ver 100% por la máscara Pero si ven que algo está pasando aquí Este señor me ve por como literal 30 segundos se me quedó viendo así y luego cuando yo lo vi ¿qué de que ¿qué es me gustó mucho como me quedó el maquillaje pero bueno gracias Liv por escoger un tiempo para vernos que si no haya demasiada gente porque uf, imagínense caminar así a las 7 de la mañana, 8 de la mañana aquí no. no, no, no, no no creo que por Kangnam ya va a haber más gente y voy a estar mejor porque voy a estar con Liv, pero quiero ver sus reacciones de Liv y de Clau ¿qué dicen? porque así literal así voy a salir en el live en su live <música> Mientras que estaba esperando a que venga el metro Se lo estaban viendo pero como no me querían ver así directamente se estaban viendo la reflexión por la reflexión del vidrio, pero se me hizo muy chistoso estuve, estuve viendo mi celular Y como que por un segundo se me olvidó Que me veía así y me quedé viendo Como, uy, ¿por qué me están viendo así Tan raro? Y los vi así de que Buah. Y luego me di cuenta De esto Se me olvidó Pero ya casi llegamos, este, creo que Ya no tengo tanta pena, aunque que de hecho Quiero que me vean más acá una, me estoy esperando a Livia claro a Clau, es como quisiera poder grabar las reacciones de la gente que estaba caminando pero estaban nada más viéndome así pero no podía grabarlos, me sentí mal nada más sacando la cámara, pero ahorita estamos esperando a Libby, cuando llegue la vamos a asustar, están listos, estoy muy emocionada pero sí, me gusta que me vean así y yo también los veo así, para que les dé miedo escuché a estos güeyes diciendo que Halloween no ha acabado para mí. No, no es Halloween, mijo. No es Halloween. Ya llegamos, creo. Es que me perdí. Hola. No. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Huele a muerto. Vamos a empezar el podcast. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Están saliendo gusanos ¿sí? de voy. Esa señora me está viendo. Es que está muy bonita. Ah, creas, no, También. No, no, no, no. Sí, yo ahí como, mmm, ya sé. Me falta humildad. Cuando uno está Estoy bien, vez, ya estoy muerta. ¿La coreana o la mexicana? Oh, día de muertos, bonita. ya estamos viviendo en el futuro aquí en Corea. día de muertos. Aún ya no, ¿verdad? ¿Qué horas son? En México. Es Día de Muertos. Todavía no. no. Son las. No te falta. Creo sí, que, es que ya fuera. todavía es Día Porque de los sí. Santos, ¿no? Inocentes. Ya acabamos con el podcast. Estuvo bien divertido. Yeah. Sí. Ay, se enfoca. Una hora y cuarenta minutos, ¿verdad? Sí. Fue súper rápido el tiempo. En el chisme. Y se me estaba olvidando que tengo así la cara maquillada. Los tres. De... Mira, mira, como que vienen, de, vienen de la, de la cirugía. cirugía. ¿Ah, neta? Todo el mundo viene con la no, cirugía. No es como esos de esos grupos de... que hacen turismo. Uh, de tours, pero de cirugía. ¿Hay tours para cirugía? ¿Sí? Y yo aquí con mucha pena con este maquillaje, pero ellos andan... Todos vendados, ¿no? Vamos a ir a comer, vamos a ir a dos locos, dos locos. Sí, tres locas van a dos locos. Dos locos. Tres, tres locas van a dos locos. <ríe> a dos locos. Uh, Miren la fit, tenemos un nosotros nos dejaron aquí la de Esto todo es mío ah, El señor de afuera se me quedó bien Estoy en el coche Provechito Acabamos de comer Y ya voy regresando a casa Todos me siguen viendo Pero ya ni tengo pena Me da igual No sé si vieron el live en vivo en el canal de Libby Cloud, cosas desde Corea. Pero hoy me divertí muchísimo y estuvimos ahí hablando por como una hora y media. Yo literal así. Los mayores de edad se quedan viéndome así que. ¿Qué onda contigo? En los demás como que yo veo que me están viendo. Pero ahora quiero que me vean aún más. Me estaban tomando una foto. Los vi. Que me la tomen mejor. Ay, se me está borrando. Me quedó muy bonito y lo conozco. Sí. Vean qué bonito otoño aquí en Corea. Ya casi llegamos. Estuve así desde las 11. Ya casi son las 5 y media, 6. Estuve unos buenos como 7 horas así. Con este maquillaje. Me quité la mascarilla porque pues, por aquí no hay nadie. Pero este. Me hubiera gustado salir sin la máscara. Para que me vean todo el look. En vez de solo esta parte. Escogí hoy, pues porque es día de muertos. Pero se me hizo muy fácil, ¿eh? Porque fue el lunes. Y como fui a ver a Libia, a claro, a esta hora. Este, No había tanta gente afuera Pero sí, al principio sí me dio pena Y ahora como que ya Quiero que me vean más Algo súper raro este, Mientras que venía caminando Me estaban viendo así otra vez raro Al principio cuando me veían Trataba de ver abajo Porque me daba tanta pena Pero este, ya estoy tan acostumbrada Que quiero que me vean más Quiero que me pregunten Quiero, quiero que me pregunten ¿Qué onda con esto? Quiero decirles que hoy es día de muertos y que estamos celebrando así. Hubiera estado más cool si, si me hablaran un poquito más y podría grabar con otra gente que no conoce sobre este día para poder hablar más sobre esto, ¿no? Pero pues estamos en Corea. A muchos coreanos no les gusta que le pongan la cámara enfrente de ellos, por eso traté de grabar un poquito las reacciones pero pues, no grabé súper bien. Me divertí muchísimo haciendo esto. Especialmente porque estuve en el podcast con Clau y Liv así. En el Día de Muertos. Este, si no han visto el podcast del live, ven a verlo en Cosas desde Corea. Estuvo muy divertido. Literal, fueron, fue como una hora y 40 minutos, pero pasó tan rápido. Uf. Eh, pero bueno chicos, voy a acabar el video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Me retaron y sí lo hice, ¿verdad? sí lo hice, salí así espero que se la pasen súper súper bien con su familia, sus amigos allá este, celebrando este día de muertos, comiendo muy muy rico, coman muy rico por mí coman su pan de muerto por mí y sí, eh, lo más importante ahorita en estos días es la salud así que aunque se diviertan Espero que se cuiden muy, muy bien. Déjenme en los comentarios abajo qué otros retos debería de hacer. Si sí si les gustaron, denle un like. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Los veo muy, muy pronto en este canal y también en el canal de vlogs. Adiós.